bienvenidos vamos a revisar en este momento el tema de sucesiones y series en primera instancia sucesiones infinitas y notaciones sumatorias una sucesión se representa mediante una letra cualquiera afectada de sus índices así por ejemplo a sub 1, a sub 2, a, a sub 3 hasta a sub n ¿Sí? la notación de sumatoria nos permite simplificar al máximo la representación de una serie si nosotros apreciamos por ejemplo desde igual a 1 hasta n de a sub i a qué sería igual a sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub n. Dentro de esta parte vamos a revisar lo que son las sucesiones aritméticas. Cuando cada elemento de estas sucesiones a partir del primero se obtiene sumando al anterior una cantidad constante conocida como diferencia, esto se conoce como una sucesión aritmética. Ejemplo, por ejemplo, tenemos la sucesión aritmética 4, 10, 16, 22 si nosotros restamos por ejemplo el segundo término menos el primer término 10 menos 4 nosotros obtenemos la diferencia que sería el valor de 6 y podemos obtener el resto de valores por ejemplo 10 más 6 sería 16 16 más 6 sería 22 ¿sí? en cambio una sucesión geométrica dice que cuando cada elemento de la sucesión a partir del primero se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad constante conocida como razón Ejemplo, tenemos la sucesión aritmética 3, 9, 27, 81. Si nosotros dividimos el segundo término para el primer término, vamos a obtener esta razón. En este caso, 9 para 3 sería 3 y multiplicamos para poder obtener el resto de valores de la sucesión. 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Ahora nosotros tenemos también fórmulas que nos permiten encontrar... Ya sea en una sucesión aritmética una sucesión geométrica, el último término y la suma de estos mismos términos. ¿sí? En primera instancia, la sucesión aritmética. Para calcular el último término, se puede utilizar la siguiente fórmula, igualmente para la suma de los términos de una sucesión aritmética. ¿sí? Para la sucesión geométrica, igualmente tenemos una fórmula para calcular el último término y la suma de los términos de esta sucesión geométrica. ¿sí? Para explicar esta parte, vamos a realizar los siguientes ejercicios. ¿sí? En el ejemplo que se presenta, nos piden: dice, los términos quinto y décimo tercero de una sucesión aritmética son 5 y 77, y respectivamente. Encuentre el término octavo. Lo primero que hacemos es sacar los datos. En este caso, tenemos que el quinto término es igual a 5 el décimo tercer término es igual a 77 pero no conocemos cuál es la diferencia cuál es el primer término y cuál es el octavo término que es el que nos están solicitando para ello nosotros podríamos igualar estos resultados a un sistema de ecuaciones en este caso nosotros tenemos que el quinto término es igual a 5 y el décimo tercer término es igual a 77 podríamos aplicar un sistema de ecuaciones y con ello obtenemos el valor de la diferencia como se presenta en la diapositiva en este ejercicio la diferencia sería igual a 9 ya tenemos una de las incógnitas que no teníamos ahora vamos a encontrar con este resultado podemos reemplazar este resultado en cualquiera de las ecuaciones que tuvimos anteriormente en este caso cualquiera de estas dos Sí. en este caso la ecuación 1 o la ecuación 2 reemplazamos el valor de la diferencia y con ello vamos a obtener el valor del primer término Sí. En este ejercicio he emplazado en la primera ecuación, cuando 5 es igual a su 1 más 5 menos 1, reemplazo el valor de la diferencia, y me da que el primer término de la sucesión aritmética es igual a menos 31. ¿sí? Si se dan cuenta, mire ya tenemos el valor de la diferencia, tenemos el valor del primer término, y podemos utilizar la fórmula para poder calcular el último término, en este caso el octavo término que me está pidiendo el problema. ¿sí? por tanto encontramos el valor del octavo término en este caso el primer término ya tenemos que es igual a menos 31 lo reemplazamos más el término que se nos esté solicitando en este caso el octavo término menos 1 por el valor de la diferencia que es valor 9 ¿sí? el octavo término de esta sucesión aritmética por lo tanto es igual a 32 vamos ahora a revisar un ejercicio en el cual nosotros nos piden lo siguiente hallar el décimo término de la sucesión geométrica cuyos primeros dos términos son un octavo y un cuarto ¿sí? en este ejercicio los datos que se nos está dando son los siguientes el primer término lo tenemos que es un octavo el segundo término también lo tenemos en este caso un cuarto pero se nos está pidiendo el décimo término de la sucesión aritmética por tanto aquí nosotros lo que haríamos en primera instancia es encontrar el valor de la razón para poder encontrar el valor de la razón es simple dividimos el segundo término para el primer término, en este caso A2 sub 2 dividido para A1 o en nuestro ejercicio un cuarto dividido para un octavo, la razón sería igual a 2 y luego si utilizamos la fórmula para poder encontrar el último término de la sucesión geométrica en este caso nos piden el décimo término ¿Sí? reemplazamos los valores que ya tenemos, en este caso el primer término que es 1 octavo el valor de la razón que es 2 y colocamos en el exponente el valor del término que se nos está pidiendo en este caso el décimo término menos 1 y realizamos esta operación con lo cual el décimo término de esta sucesión aritmética es igual a 64 gracias por su atención